Cuidar de un pequeño es una gran responsabilidad Muchas cosas conocer, responder a la necesidad. Dar toda tu vida y tu celo por su bienestar. Descubrir lo que lleva. Ya... que vives hoy, de trampas para naufragar, y esa es tu misión de amor, prepararlos para navegar, defiende con fe sus derechos y su libertad, apoya sus pasos pequeños que en saldo se Siente su fruto, dará mientras tus manos, como el alfarero, dan forma a sus sueños con luz y verdad. Junto a él estarás, la escuela será su. en esta misión Verdad